Muy buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Y que nos ayude a desenvolvernos en él Hoy 16 de abril Inicio de semana laboral Es grato reencontrarnos con ustedes Y que ustedes nos permitan entrar a sus hogares A través de, de este su canal 10 de Telenor Un saludo fuerte, un, buen, un gran abrazo Para toda la región del nordeste y las provincias que abarcamos, desde Hermanas Mirabal hasta Samaná, y por allá, por Puerto Plata, La Vega, Moca, y a todo el mundo a través de www.telenor.com.do Un abrazo fuerte de nuestra parte. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos la atención que cada día nos brindan. Este es su programa de mañana. Hoy, como siempre, un contenido cargado de información, análisis e entrevista. Hoy tendremos la visita del de diputado al Congreso por la provincia de Duarte, Juan Comprés. Ya saben que con él estaremos hablando de primarias, de temas políticos, de partidos, en fin, ya saben. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes, iniciando la semana, 16 de abril. Eh, yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros brindándole el contenido de mañana. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste. Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas. También al Canal 14, que nos une con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al Canal 41, que nos enlaza con la olímpica ciudad de La Vega. Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Y también a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes. Bayat Moca Y a través del de 1014, para todo Estados Unidos y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología para el día de hoy, que nos dicen que las condiciones de hoy van a estar estables, estarán regidas por el viento este-sureste que estará incidiendo en nuestra geografía nacional. Meteorología descontinúa todos los avisos de alerta que tenía sobre las provincias del Gran Santo Domingo, Alto Mayor, El Ceibo, La Vega, por posibles inundaciones de ríos, cañadas y desbordamientos. Todas estas alertas han sido descontinuadas, ya que las condiciones del tiempo van a estar estables para el día de hoy, con sol y también con temperatura algo calurosa, por lo que se les recomienda ingerir muchos líquidos, y vestir ropa ligera no exponerse a los rayos solares en horas de las 11 de la mañana a 4 de la tarde. En resumen, luego una vaguada y efectos locales serán los causantes de las lluvias que se podrán presentar en el inicio de la semana laboral, especialmente en horas de la tarde y la noche. Estas son las condiciones de la Oficina Nacional de Metrología que nos van a regir por el día de hoy. Gracias, Fulvio, por tu informe. ...y inmediato tenemos la voz de la mañana. ¿Fulvio, cómo se titula? Colapso social. Vamos a escuchar, vamos a ver. Colapso social. El estado de inseguridad que viven los ciudadanos de la República Dominicana... ...está llegando al punto que hará colapsar el estado de derecho... ...que actualmente rige la nación. Esto así por los constantes atracos, robos y actos de violencia que a diario suceden en nuestras calles sin que exista un verdadero interés en investigar estos casos y se llegue a una condena de los implicados. Y es que tal parece que los delincuentes tienen una licencia para circular en las calles armados y despojando a los ciudadanos de todas sus pertenencias sin consideración alguna. Los ciudadanos ya evitan salir de sus casas las cuales parecen cárceles esto así por no sentirse protegidos al transitar no importa ni la hora ni el lugar parece que el estado pierde la batalla contra la delincuencia y es fallido en cuanto a su función esencial establecida en la constitución dominicana la cual establece que es función esencial del estado la protección efectiva de los derechos de la persona dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y de todas. De seguir así, la República Dominicana apunta hacia un colapso social. Con, con verdadera preocupación, nos levantamos este lunes por los hechos que no dejan de asombrarnos porque tenemos sentido común y sobre todo porque siempre hemos aspirado a vivir en una sociedad en orden, respeto, pero sobre todo una sociedad que no necesariamente el dinero sea la, el objetivo fundamental de la existencia del ciudadano dominicano, sino que se pueda disfrutar de un compartir en la calle, en la, en la acera, de caminar sin miedo, de vivir sin miedo en la casa, sin tener que invertir tanto para poder subsistir en esta República Dominicana, a pesar de que tenemos una economía de ejemplo, según dice el Banco Central, y con un crecimiento sostenido del 7, con una eh, clara eh, estrategia de transformar todo lo malo en bueno a través de publicidad que no atinan a fortalecer y a revertir todo este orden que nosotros estamos presentando a través de esta voz de la mañana. Colapso social es lo que sería la correcta definición, ya que la sociedad se encuentra atrapada, cercada, por todas las fórmulas o formas como el crimen organizado y la delincuencia en la República Dominicana y sobre todo en San Francisco de Macorís está actuando. Lo y grande, Francis, es que. Y la autoridad implantada por el poder del Estado para que defina políticas de prevención y de persecución efectiva. También felicitamos a los jefes policiales que están apostados en las distintas provincias. Lo grande, Francis, es que también. Hay algo grave. Se le ha enseñado a los policías, a los jefes de la policía, a los directores, eh, estadísticas. Se le ha enseñado a hacer estadística. Y al Cuerpo de Defensa, a las Fuerzas Armadas Dominicanas, se le ha enseñado estadística. Y ahora hablan con números. Siempre dicen que han bajado la delincuencia, que ha bajado eh, estos actos que atentan con la tranquilidad pública. Inclusive se atreven a decir en un programa público de televisión, que la delincuencia se ha disminuido en más de un 13% con relación a otros años, a otras épocas. Sin embargo, lo que estamos viviendo en cada uno de los sectores donde vivimos, valga la redundancia, es totalmente diferente. Y se si aprendieron una palabrita que se puso de moda, llamada percepción, porque... Parece ser que a ellos no les toca que ser afectado por los actos de, de, de delincuencia, ya que tienen 50 gualdepalda, 30, 20, 10 y un contingente armado y también tienen varios vehículos. Pero la señora que va en la calle con su cartera o la estudiante que va en la calle con su celular o el joven, ¿qué le depara a él? ¿O qué le depara a un negocio indefenso, a un colmado, a una tiendecita simplemente ser víctima de robo o de atraco? Yo quiero que llame a alguna de las familias que no, ha, que no haya sido afectada. Una familia que llame que no haya sido afectada por un momento de estos tan difíciles de atracos o de robo. Una que llame porque las condiciones están ahí. Y lo que estamos padeciendo los dominicanos en materia de seguridad ciudadana es aterrador. Ya tenemos fobia hasta de quien se nos acerca, hasta de la sombra nos asustamos nosotros. Tenemos fobia hasta de los motores que andan cerca. Tenemos también eh, restricciones ya impuestas por estos motivos de delincuencia de ir a diferentes sectores no se puede ir a diferentes sectores, hay que dejarlo como tierra de nadie. Y estas son consecuencias pues yo me resisto, de la delincuencia, yo me resisto, lamentablemente. Yo me resisto a entregar o, de, o quedarnos de brazos cruzados. Y me resisto a declarar tierra de nadie porque esto es tierra de todos los francomacorizanos de buena voluntad. Qué pena que las familias tengan algunos individuos ligados a este. Claro que son, a este los menos que son los pocos. A este mecanismo de, de subsistencia de vida, que en nada se justifica, ni es sinónimo, ni la pobreza puede ser sinónimo de la eventual inclusión en, a un trabajo tan deshonesto, tan maligno como el que ha tomado algunos jóvenes en este municipio y en el país. Vamos a una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Yo estaba llamando porque, por eh, el quinto del maestro, yo estaba pasando. Ajá. Y entonces cuando yo veo que hay una chipeta gris, dos jóvenes oscuros estaban como mirándome. Yo, yo sin que ellos se den cuenta, yo me di un poco más rápido. Entonces yo, yo doblaba y doblaban ellos, yo doblaba y doblaban ¡Oh! ellos, yo, yo quería saber lo que estaban sí. haciendo. Entonces yo me más rápido y gracias a Dios de donde yo vivo hay seguridad. Entonces los quinto los maestros hay que ver policía porque hay muchos delincuentes y atracadores que viven ahí. Y eso es lo que yo quería decir porque es de verdad estamos viendo presos en nuestros hogares. Así no es. se puede ni salir casi. Las, Gra los, tú, gracias. Usted, entonces yo quiero que hagan algo de eso. Que la policía, la policía, ellos saben dónde que están. Que se tiren. En el equipo de los maestros hay muchos, muchos. Gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Muchísimas gracias a, Esperamos a que, y sé que lo estarán escuchando en el orden de la policial local. Porque nos dan seguimiento. Sabemos que sí. Y el Estado también da seguimiento a los programas a través de los distintos organismos de, de vigilancia e investigación. Mira, a, así como pero, está los maestro también llamaron de en días pasados, uh -huh. del ensanche Duarte, con la misma situación, pero ¿qué decir de los demás barrios? Y de las demás urbanizaciones. De del Valle, Espínola, San Martín, Rabochivo ¿qué decir de esos? Son condiciones que nos están arropando a nosotros a vivir con una casa llena de hierro, lo que pueden, ¿verdad? Ponerle también alarma, ponerle cámaras y también pagar un seguridad para poder... Sí. Y eso lo limita, que no puede salir a ver sus familiares en horas tempra tempranas. Ya a las 7 es un toque de que Tenemos otra llamada. Fundó. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, mira, More, nosotros le hablamos de por aquí, del área del centro, entre Emilio, eh, perdón, Restauración, Duarte, eh, Calle El Carmen con Bonó. Sí. También por aquí eso es una ola de atraco No importa la hora que sea para el ladrón atracar Usted no puede salir temprano al a los colegios A llevar a los niños ni siquiera Usted no puede salir a la hora de las 12 A ninguna hora por aquí se puede salir Y uno vive con temor Porque entonces tú sales y no sales con cartera Por lo mismo y como quiera te atracan Y por aquí es muy poca la policía que circula ¿Tú me entiendes? Sí Mira, por ejemplo, en estos días una niña de ahí del INFI sale, una niña como de 12 años. Viene un ladrón, la atraca, la aga lo agarran ahí, cerca de un respuesto por aquí. Mira, amores, y duramos más de una hora llamando a la policía. ¿Y la policía no llegó? La, ¿Y entonces? Las personas tuvieron que soltarlo al ladrón porque la policía no llegó en un eso? minuto. A una niña saliendo del colegio INFI para lo quitarle que su teléfono. Entonces, ¿usted cree que eso es posible? No, eso no debe ser, eso no debe ser el orden con que vivamos aquí. Atención, director de la policía nordeste a lo que <risa> está pasando en San Francisco de Macorís. Atención a lo mejor está estudiando más directores también, porque está pasando en muchos puntos del país. A mí no me pareció ningún tipo de, de, de entusiasmo el el nuevo general que está aquí. Yo lo vi. Y en su forma de discurso y de, y de conversar, no me no me luce bueno, que vaya Francis, a haber ningún cambio. Pero están todos los organismos: está el DICRIN, el DIRA. Pero DICAN, sí, el yo lincen, le pido al gobernador están Juan Antigua todos, están que pueda interceder. Lincen, están, están todos los llame, organismos. Que llame a capítulo al sistema de seguridad. Si no tenemos aquí en San Francisco, vamos a crear un sistema de seguridad. Y lamentablemente, las familias que han engendrado estos demonios. Tienen que hacer algo también, ayuden a, la, a, la, a su propia sociedad, no sigan comiendo de eso. Estamos llegando a un nivel insoportable. Y el mismo sistema político, Francis, de todos los gobiernos que Andan hemos por otro tenido, lado. ...que han sido ajenos a lo que es el desarrollo social sostenible no, de la persona. Mucho préstamo en nombre de esto. Muchos préstamos en nombre de la pobreza Pero pocas realizaciones en los barrios Sin empleo, Mira, vacío, sin esperanza Ahora mismo está gobernando un grupo de burócratas Comerciantes e empresarios Que vino con Danilo Al gobierno Y al PLD Porque ellos son injertos Hasta pertenecen al comité Al máximo organismo de ese partido Gente que nunca fueron a la calle a hacer política Solamente están ocupándose sus negocios Mientras tanto, el pueblo sigue padeciendo las consecuencias de faltas de políticas coherentes General. para la seguridad ciudadana. Muchos operativos, muchos programas sin dar en la diana, sin hacer resultados fehacientes en el día a día. En la voz de la mañana esperamos que esto no caiga en el vacío y que nuevamente llamar la atención a todos los organismos de seguridad del Estado y al mismo Presidente, de que este pueblo necesita verdadera seguridad ciudadana. Quédese ahí. En breve volvemos. Hay más contenido en De Mañana. Para arrancar el viaje, los antojos, todos los antojos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 Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por permanecer con nosotros. Aquí en de mañana, Fulvio. Francis, y si tú te quieres montar en esta semana que recién inicia, en una jipeta de calidad recién importada como nuevecita, Gordo Automol es el, el dealer que debes visitar. Ahí están todas las marcas que anda buscando, de carro, de jipeta, lo que tú necesites. El Gordo Automol te ofrece todo. Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte en la máquina que está buscando. Dale velocidad, llégate hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, y visita al Gordo Automol. Llámalo al 809-294-3090. El Gordo que llegó para montarte bien y con calidad. Gordo Automol, el dealer que te monta bien. Bueno. Ya se escucha, Francis, la ¿Y es? música Y vamos a escuchar a Vladi, aunque la no música. pudimos ver al amarillo sí. ¿Cómo le fue? Ya se escucha la música de las noticias con Vladimir Paula Muy buenos días, Vladimir Hola, buenos días, Francis Buenos, buenos días, días ¿Cómo estás, hermano? adiós las gracias, agradecido de Dios por este día Bendiciones y fulvio Igual Bien, hermano, bien. Qué bueno, qué bueno. Espero Mira, que te haya ido bien. Excelente. Por todo lo alto ya quedó aperturado este pasado fin de semana Rancho Don Andrés, restaurante y bar, señores. Con una gran fiesta como era de esperarse, con el prodigio, el amarillo, música buena, música bailable, estuvo a casa llena, abarrotado. El Rancho Don Andrés ya en los próximos días estaremos mostrándole a todos ustedes lo que es este espacio y cómo fue sobre todo esta fiesta, así que no se lo pierdan. Ya está abierto Rancho Don Andrés en la carretera San Francisco de Macorís-Nagua en Llaves, en la comunidad de Llaves. Así que todos ya a visitar el Rancho Don Andrés, que este fin de semana perturó con el prodigio por allá, señores. El amarillo, qué bueno, muy bien Miren, ya iniciando con las noticias Entonces en el ámbito internacional Estados Unidos, París y Londres lanzan ataque en Siria Estados Unidos lanzó un ataque contra Siria En coordinación con Francia y el Reino Unido Operaciones militares que Damasco calificó Clasificó como una violación flagrante del derecho internacional. El ataque fue una respuesta al supuesto uso de agentes químicos por el régimen de Bashar al-Assad. Vamos a escuchar las declaraciones de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Adelante. Estamos preparados para mantener esta respuesta hasta que el régimen sirio detenga el uso de agentes químicos prohibidos. No, ahí está, ahí están las declaraciones de Donald Trump El presidente de los Estados Unidos Miren, Siria reacciona por ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido El ejército sirio apoyado por Rusia Su aliado afirmó haber derribado la mayoría de los 110 misiles Disparados por los Estados Unidos, Francia y Reino Unido Mientras que habitantes de Damasco Festejaron la hazaña. Escuchemos, adelante. Solo hubo daños materiales y las pistas de los cohetes que apuntaban a un sitio militar cerca de Oms se desviaron. Tres civiles resultaron heridos en la explosión de uno de esos cohetes. Los sistemas de defensa antiaéreos sirios, que están basados en los sistemas DSA de fabricación soviética, han respondido con éxito a los ataques aéreos y marítimos. 71 misiles de crucero fueron interceptados. Vengo a felicitar a las fuerzas de defensa aérea siria, que logró derribar tus misiles. Trump, usted y los demás, y los Estados Unidos no pueden sacudirnos. No sacudirán al pueblo sirio. Ahí están, señores, para que ustedes vean, festejando porque le derribaron esos misiles. Siren, celebran la cumbre de las Américas con Siria y Venezuela como temas centrales. Así que ahí está esa actividad señores y vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Canadá se encuentra con nuestros amigos en esta respuesta necesaria y condenamos en los términos más enérgicos posibles el uso de las armas químicas en el ataque de la semana pasada en Guta Oriental. Seguiremos reuniéndonos con nuestros socios internacionales para investigar más a fondo el uso de las armas químicas en Siria y los responsables deben comparecer ante la justicia. Hago un llamado a la comunidad internacional a preservar la paz, privilegiar el diálogo y a evitar el escalamiento de la confluenciación. Miren señores, ya entrando entonces, vamos a ver en el ámbito nacional, porque el presidente Danilo Medina, dentro de esa cumbre, destacó los esfuerzos que se hacen para combatir la corrupción. Escuchemos al presidente de la República Dominicana. Adelante. La República Dominicana se identifica plenamente con el espíritu y la letra del compromiso de Lima sobre gobernabilidad democrática frente a la corrupción estamos decididos estamos decididamente comprometidos en esta lucha y nos encontramos impulsando toda una serie de medidas de modernización como parte de este esfuerzo nos dotamos de una nueva ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo también enviamos al Congreso Nacional un proyecto de ley de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos de igual forma el Ministerio Público de la República Dominicana ha fortalecido sus capacidades para combatir el lavado de activos contando con modernas herramientas informáticas y personal capacitado Bueno ahí están ¿eh? las declaraciones del presidente de la República Dominicana Danilo Medina Ya entrando en materia de noticias en el ámbito regional local Comenzamos por Villarriba señores Miren hay un hombre muerto en la carretera Villarriba Arenoso Difuminado el cuerpo en estos momentos y ahí vemos una partícula del proyectil que le cegó la vida A Juan Israelí Hinojosa de la Cruz, mejor conocido como Kifá o Kifa Hallado muerto a tiros Vemos el momento en que su cadáver llegaba a la morgue del hospital San Vicente de Paul Este fin de semana para... Practicarle la autopsia correspondiente, el cuerpo específicamente de Kifá fue encontrado en la comunidad de Loma Grande, en el tramo carretero Villarriba-Arenoso, con un disparo, señores. Vamos a escuchar las declaraciones de un hermano de lo de Adelante. No, bueno, autoridades tratarán de resolver a ver, nada, no sabemos nada, no tengo nada de problema, nada de nada, yo era hermano de eso, muy hermano. Que resuelvan, que hagan algo, pues sí. Bueno, ahí está, ¿eh? dice que desconocen los motivos de este hombre que se dice que iba a bordo de un camión de Hudson y fue interceptado y lo mataron. Miren, de Villarriba, Arenoso, bueno, nos quedamos en esa zona, pues encuentran ahogados, a dos hombres que habían caído a las aguas del río Yuna. Ahí está el momento en que los miembros de la defensa civil sacan los cuerpos de Heriberto Rodríguez Cruzé y José Isabel Cordero, quienes el pasado viernes cayeron desde una canoa a las aguas del río Yuna, en el municipio de Villarriba, señores. Increíble, desde el viernes y fue en el día de ayer que hallaron los cuerpos sin vida de esas dos personas Escuchemos entonces declaraciones, adelante Esta era la segunda persona que hacía falta ya encontrar del de naufrago que tuvieron hace dos días, Este de nombre Heriberto ¿Qué pasó? Me dice, no que el primo se ahogó, porque qué le decía primo a todo el mundo todo va a pasar bien, ma, No hay queja de nadie. Que fue que se ahogó, ¿me entiendes? Se ahogó, se tiró una canoa llena de agua, llena de, de, de cacao. Se hundió la canoa, se ahogó, eso no hay queja de nadie. Que mi sobrino se había ahogado en el río Yuna. Y yo, yo llamé a mi familia, mis hermanos que viven en los mamelles y arrancamos de, de una vez para acá. Y yo le dije a ellos a 10 tarde que. Dentro de 24 horas, 32 horas se podía encontrar porque subía de una vez, de que se le explotara la gel, subía de una vez. No, ese es un caso doloroso eso, ese muchacho le pasó un caso tremendo, porque ese muchacho no era de nadie, un muchacho trabajador. Bueno señores, víctimas, ¿eh? otras víctimas que cobra Yuna, estas aguas señores que no juegan, miren eso fue a bordo de una canoa, se volvió y ya ustedes ven, increíble. De esa zona bajamos a la zona de la provincia de Hermanas Mirabal, vamos a Tenares Vigilante hiere hombre a cartuchazos en Tenares El herido es Rafael Luna Fabián Chicho, de 32 años Residente en el sector de Las Mercedes Quien resultó con las dos piernas fracturadas por parte de Wilson Gil Javier Vigilante, mírenlo ahí, ese es el vigilante ...de la banca de lotería Loteca... ...ubicada en la calle Sánchez del referido sector... ...según versiones y personas que observaron el hecho... ...el lesionado Chicho... ...fue a agredir al guachimán... ...con un cuchillo, con un puñal... ...y este hombre, el guachimán Wilson... ...supuestamente, ¿verdad?, para defenderse... ...le propinó los dos disparos... ...que inmediatamente inhabilitaron a este hombre... Con dos fracturas rápidamente en sus dos piernas. Increíble, señores. Hay unas imágenes que han sido colocadas en las redes en otros lugares muy impactantes, muy fuertes sobre ese acontecimiento, repito, ocurrido en el municipio de Tenares. Ahí está el vigilante, quien está siendo investigado sobre ese acontecimiento. Miren, matan joven a tiros para despojarlo de su motocicleta aquí en San Francisco de Macorís. Gran conmoción ha causado la muerte del de jovencito Isaías Inoa Quesada. Mírenlo ahí, de apenas 20 años de edad, señores. Muerto a tiros por atracadores que le intentaron despojar de su motocicleta en las inmediaciones del residencial Quinta de los Maestros aquí en San Francisco de Macorís. Isaías y Noa Quesada. Escuchemos las declaraciones de sus parientes, su jefe de trabajo y otras personas. Adelante. Lamentablemente le siguieron unos atracadores y le tiraron un tiro. Él para defenderse y no entregarle el motor siguió corriendo con el tiro y, y cuando vino llegando casi a la, la, la versión que tengo hasta ahora, ahí se desmayó. ...pedió el control... ...que ustedes como familia... <risa> ...que haya justicia y que esto no se quede así... ...todas las mañanas llegaba con esas manitas frías... ...a darme la mano porque venía en el motor... ...y por eso lo matan para quitarle un motor... ...pero qué clase de, de cobarde ...malnacido hace eso... ...qué le piden usted de las autoridades... ...que se haga justicia... ...que se haga justicia... Bueno señores, ahí está para despojarlo de su motor, Hasta el momento es la versión que se tiene sobre la muerte del jovencito Isaías Inoa Quesada de apenas 20 años de edad aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que nos dice el fiscal actuante en ese momento, Angel Polanco, sobre el proceso de investigación en torno a la muerte en medio de este intento de atraco de Angel Perdón, de Isaías Noa, Adelante. Bueno, apenas inician la, las investigaciones, eh, ahora mismo están haciéndole la necropsia del lugar al cadáver del joven, que lamentablemente falleció. ¿Cuántos disparos guardia? Presenta un solo disparo, hasta el momento, es la investigación preliminar que tenemos. ¿Qué información manejan ustedes como autoridades sobre lo que Según nos han, han informado los familiares del occiso, eh, es supuestamente un intento de atraco. Es la diligencia que vamos a agotar ahora, investigar, para dar con los responsables de este hecho. Bueno, señores, ahí está, increíble, ¿eh? son de los hechos que han ocurrido. Recuento este fin de semana en toda la región. Miren, a propósito de esto, otra maestra más víctima de la delincuencia en San Francisco de Macorís. En esta ocasión le tocó a la maestra Patria Taveras. Quien se fracturó una pierna y sufrió golpes en distintas partes del cuerpo tras sufrir una caída en la motocicleta que conducía a su esposo, al momento, ¿verdad?, de ser interceptado por desaprensivo frente al Banco Agrícola en la salida Nago, aquí en San Francisco de Macorís, quienes le alaron, mírenlo ahí, en esas proximidades, le alaron la cartera y ella cayó rápidamente. Escuchemos entonces las declaraciones de la maestra Patria Taveras. Adelante. Pido permiso para ir a la, a la cooperativa, hacer alguna diligencia. Oye, cuando iba ahí en ese medio ahí que voy hablando con mi esposo. Me, se me, Rápidamente viene ese tigre ahí, mi amor, jalándome la cartera y yo no sabía, ni me acordé de atracadores. Y digo, ay, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando de un pronto, po, allá con, con todo el motor, mi amor. Y ya mira los resultados, mira cómo estoy aquí. Y vamos, en yo no sé ni decirte, yo más vi uno. Yo no pude casi me porque cuando... Eso fue más o menos 3,20, 3,15 por ahí. Me llevaron mi cartera, me llevaron mi, tel, mi teléfono, me llevaron mi lente de oftalmólogo y el paraguas. Me... Prácticamente le llevaron todo lo que poseía en ese momento la maestra Patria Taveras, otra más, otra víctima de la delincuencia, el temor que imperan en nuestras calles, señores, la inseguridad terrible. Y eren hombres apuñaladas en los rieles o en los rielitos. Luigi Antonio, desde su lecho en el San Vicente de Paul, este joven quien presenta varias cuchilladas heridas en el cuerpo, en medio de esa riña este fin de semana, según él en un colmado por allá en los rielitos o vía férrea. Escuchemos. Un primo mío que estaba peleando que también está teno allí el terido también? Sí. ¿Y dónde fue eso? No? Ahí en Los Rieles, ahí, en el quemadito de pelón. ¿Con quién y, estaba peleando? era con un muchacho de para allá abajo, de, de, de, de Los Rielitos. Le llaman Villalinda ahí. Entonces cuando yo fui a ver qué era lo que pasaba, ahí me tiró, me metió ese cuchillo ahí. Yo caí de una vez, no sé, no supe más nada. Bueno, señores, ahí está. Él dice que eso fue en el colmado de Pelón, de la vía férrea que ocurrió eso. Bueno, pues nosotros estuvimos por allá, en el colmado de Pelón, ubicado en el sector, en la vía férrea, aquí en San Francisco de Macorís, y conversamos con el propietario de ese colmado. ¿Qué nos dice él sobre ese hecho? Veamos. Fue allí en el callejón atrás. Fue atrás, salieron así a la calle, sí, pero fue atrás que empezó el problema. Aquí no, no hubo discusión ni nada, nada. Me dijeron, hay un pleito allí, eh, apuñalada. Salía a ver qué era, pero no fue aquí. Elón aclara y dice que no fue dentro del colmado que ocurrió, que no fue dentro de su negocio que ocurrió esa riña donde resultó herido ese hombre, eh, Luigi Antonio, en la vía férrea. Miren, eh, este, este, esta semana también fue clausurado. El negocio Chacho Marrero Carguaz. Aquí en San Francisco de Macorís, de la calle Emilio Prudón, casi esquina Sánchez Clausurado por un mes este negocio por las autoridades Ahí vemos el proceso, ¿verdad? Principalmente cómo se encuentra este negocio aquí en San Francisco de Macorís Nosotros conversamos con Marrero, propietario de Chacho Marrero Caruaz ¿A qué obedece el cierre de ese negocio? Escuchemos el cierre ahora mismo, fue por lo, el episodio que pasó aquí, que en realidad no era del negocio. Pero interior, bajo una resolución de, de cerrarlo por cuatro semanas, ya gracias a Dios yo tengo diez días, y por el hecho que pasó, no es que ha pasado más nada, sino es por el hecho, simple y llanamente, porque ellos tienen sus razones, y dicen que eso es por el que dirán de la sociedad, para que la gente sepan como que... Ellos están iniciando su trabajo. Ahí está Marrero, dice que esto es a raíz de lo que ocurrió aquella vez, recuerden ustedes que una persona entró y ultimó otra o le dio un disparo dentro del local y esto ha llevado entonces a que ahora se cumpla ya el cierre de ese negocio que durará alrededor de un mes. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy 100% purificada con sistema osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en preferencia, en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy E invitarle a todos ustedes para que vayan a disfrutar de un ambiente acogedor, tranquilo, es aquí en San Francisco de Macorís. Rancho Don Andrés, que ya aperturó este fin de semana con un gran fiestón eh, a cargo del de DJ Free Clash. Estuvo por allá con Bachata de la Buena Nelson Tavares y también ya para el cierre final por todo lo alto con el prodigio. Visite el Rancho Don Andrés en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, ahí mismo en el kilómetro 7, en la comunidad de Llaves, frente a la antigua estación de gas. Rancho Don Andrés, no hay tiempo para más, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Bendiciones, así iniciamos la semana. Fulvio, Francis, Raquel, vuelvo con ustedes. Gracias, Vlad, y si quieres montarte en un vehículo recién importado como nuevecito, todas las marcas que está buscando, el dealer que debe buscar es el dealer Gordo Automol. El dealer que llegó para montarte bien en la máquina que tú andas buscando. Recién importado, nuevecito, la jipeta que tú quieres. La que te hace sentir bien en el Gordo Automol. Salida Santo Domingo, carretera Antonio Guzmán Fernández. Llámalo, llama y busca al Gordo Automol al 809-294-3090. El dealer que te monta bien, con calidad, y con el gordo automol, le damos la bienvenida a Raquel Ortega. Buenos días ¿Cómo Raquel. Sea. Buenos días Julio, <risa> buenos días Francis. ¿Cómo buenos días, Males estuvo Males. el fin de semana y Muy por allá? Bien. bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ustedes... Sí, bien, qué lamentando bueno. el noticias... saldo que... El lunes nos trae panorama y se nos hace un poco triste. difícil. Así es, un panorama muy triste. En este día 16 de abril, día de Santa Bernardita, su virus, según la iglesia católica. Así que a todas las amigas Bernardita, Bernarda, felicidades sí, en su día. Hay mucha Bernarda. Así es. Antes de eh, hacer algunos comentarios en torno al bloque de noticias, agradecer a Joel Martínez que nos escribe en el WhatsApp. Nos manda esta información desde New York. Habrá una gran vigilancia, vigilia exigiendo justicia para Vladi eso será en las 170, la calle 170 San Nicolás con Manhattan en New York así es que domingo 22 de abril a las 10 de la mañana está invitando el MPD y el Falpo. gran vigilia por justicia para Vladi Reinaldo Hernández desde Hostos nos escribe también dice que delincuentes toman a Hostos además de los reclamos colectivos pendientes ahora se agregan los robos en todo el municipio usando la nocturnidad el eh, Dice que el escamiento unido a la ausencia policial, los residentes siguen acosados por la vorágine delictiva. Delincuentes reconocidos tienen la población en Ascuas, sin que se observen soluciones dadas eh, por falta de autoridad. Hostos sin dolientes, dice Reinaldo. Este sábado tres negocios fueron robados por los eh, cacos, estos ubicados en los centros del municipio, pero nada pasa. Esa es la información de Reinaldo. Bueno, más adelante yo haré un comentario en torno a las imágenes que he mandado. Bienvenido Hidalgo. bienvenida Hidalgo. Vamos a seguir con bienvenida. Eso es para un comentario más adelante. Bienvenida nos manda una nueva forma de robo de auto. Esto es un mensaje que anda corriendo en las redes sociales y se manda una imagen y un mensaje de debuteronomio 30 3016. Gracias, bienvenida. Rafael Félix de la urbanización Piña, los puntos de droga de aquí en San Francisco de Macorís están llenos de pasolas, motores, relojes y más cosas. Celulares. Esos dueños de puntos dicen no, no que no recibieran artículos robados antes mencionados. Quizás se controlaran un poco los atracos, pero la policía no hace nada por desmantelar estos puntos y someterlos a la justicia, porque también son cómplices y cobran por eso. Y por eso es que hay que tomar la justicia en nuestra propia mano, dice Rafael Félix. No es lo recomendable, Rafael. Warling Villa, de Villa Olímpica manda estas imágenes. Esto fue el domingo en la mañana en Villa Olímpica. Se cayó un alambre de alta tensión. La suerte es que no le cayó encima a nadie, por suerte. Ahí manda la evidencia de un cable de alta tensión que cayó al piso, pero no le cayó encima a nadie. Esa fue la suerte. Esperamos que lo hayan levantado, que hayan corrido de norte, claro. que hayan hecho la denuncia. <coughs> de no mira, sea, mira cómo está el, el, el, el, el cable. El, sí, incendiado. Eh. Así es. Penoso esto, que le hubiese caído alguien encima. no Y también la electricidad en, uh -huh. en esa parte mojada ahí. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Wilmario Ureña, de sector Las Caobas también escribe, buenos días, feliz inicio de semana. Dice, Vladi, no dio la y noticia igual. del que mató el INSE ya lo mataron también en Santiago. ahí está la información Francisco García <coughs> desde Pimentel municipio de Pimentel hola buen día a ver si me pueden dar el número de teléfono Vladimir con mucho gusto en breve le pasamos el teléfono Mercedes Díaz escribe desde acá de San Francisco Buenos días cómo están los tres para que me feliciten a mi hijo Albert Alejandro Castro Bernard que bueno, está de fiesta de cumpleaños Albert, pa. así que felicidades para Albert que está de fiesta de cumpleaños ahí está Cerramos el bloque con Alta Gracia de la avenida Caoná. Bola, buenos días para todos. Feliz inicio de semana. Para usted también, Alta Gracia. Ahí están los mensajes de este primer bloque de noticias. Muchísimas gracias a todos bueno. los que siempre nos ven y nos mandan saludos. Y estas noticias de ahora, eh, cómo tomó a la humanidad completamente, a, toda, a todos los países, todo, todo el mundo quedó atónito con lo que estaba pasando en Siria. Sinceramente, en el siglo XXI y ver lo que nosotros estamos viendo, tantas amenazas de guerras y esto que está sucediendo allá, supuestamente porque este país usó armas químicas. No fueron demostradas. No fueron no. demostradas, fue supuestamente, fue otro engaño, ¿verdad? Más. Entonces, eh, mientras tanto, más de 5 millones de niños sirios están padeciendo la guerra. Y aproximadamente medio millón de personas han perdido la vida. Eso es lo que está pasando, esa es la cruda realidad. Mucho patrimonio de la humanidad han sido destruido Y todo por la avaricia, por la codicia, por las riquezas, por el petróleo, por rutas, en fin. Sesgando vida humana y buscando mil explicaciones. Así bueno, es, en otro orden aquí en el bueno, país. Bueno, la parte lamentable, y desde aquí enviar la condolencia a la familia Hinoa. Vimos declaraciones de Dulce Hinoa, tía del joven que muere a manos de delincuente. Es la primera Un jovencito eh, de 20 años. Y que a la vez cumplía su trabajo, vimos también a su patrón, a su empleador, y llamó mal nacido a estos, a quien causara la muerte de un joven laborioso, hijo de una familia conocida. Mis condolencias a su padre, que es el hermano de Dulce y Noah, a Dulce, a todos, a sus primos, a sus. ...a toda la familia... es. ...que le haya ...lamento que le haya llegado a ellos... ...le haya tocado un momento tan difícil... ...un lleno de vida... ...trabajando ya... ...y que nosotros aquí... ...que tenemos que comentar... ...como he dicho en otras ocasiones... ...las noticias... ...la información que presentamos... ...a través de nuestro espacio... solo me llega a la mente... ...pensar... ...en qué está... ...la autoridad... ...aplicando su tiempo su trabajo, su deber. ¿Qué juego es este? Yo quisiera que alguien me explique qué juego es este, al que nosotros tenemos que aceptar como institución, como servicio que se supone muchos hombres brindan en la policía, en los distintos organismos de seguridad que operan en el entorno que tienen que ver con la delincuencia, con el, la prevención, con la persecución. ¿Qué es este, este, este juego? ¿Qué es mentira? ¿Cómo nos están tratando como sociedad? ¿Qué ha de esperar este pueblo con este orden de cosas? ¿Cómo es satisfacción para el gobierno hablar como hablan, como si aquí estuviéramos en, en el País de la Maravilla? En Suiza. Y nosotros rueda, los políticos. En Finlandia abordándolo con retórica y con palabras bonitas y con esperanza. No sé qué vamos a esperar. Aquí tenemos que organizar un San Francisco por la paz, hombres, instituciones. Me gustaría ver el Falpo, cómo asume la problemática social que se dan en los barrios, porque de esto nunca he oído hablar a ninguno ni reclamar, ni hacerle huelga a la policía para que. No, no, no. No veo. Qué pena que Dios libre al mar que a otro le suceda, a nuestra familia y a todo San Francisco de Macorís. Bueno, sí. Y que le dé fortaleza a esta que. Y espero que allá haya... se encuentren a estos desaprensivos. Sí, el jovencito Isa Isaías y no Quesada se suma a la gran lista de los que mueren en los atracos. Esa zona de ahí, de la Quinta de los Maestros, de los maestros, hay que los rieles, hay los que y, intervenirlo bueno. militarmente. Y llamó sí, una, una son dama. Ya muchos los casos de atraco de del, que se están significando en ese sector. Llamó una Matar a una persona por quitarle un celular para quitarle en este caso una motocicleta. Entonces, Llamó que, una dama, sí. que ellos conocen que ahí en los maestros hay muchos delincuentes que viven. Y, y, y se reguardan ahí en los rielitos también. En los rielitos. entonces que la la autoridad, de autoridad ¿no? Hace tiempo que no veo en urbanizaciones ni en lugares los deltas que hacían un recorrido, que creo que eso era un mecanismo de prevención. ahí un contacto. Vamos a recibirlo. Buenos, Buenos días. días. Buenos días. A mí me gustaría escuchar a la policía dar declaraciones sobre estos hechos. Que no se queden en, los, en las policiales que se presentan. Y mire, ¿Qué hacen para enfrentar eso? Y mire el otro caso en Arenoso, carretera Villa Villarriba. Una persona va en su camioncito de trabajo, un Hassan, ¿verdad? Sí. Aparece muerto con un impacto de bala ni No se sabe absolutamente nada. Ahora le toca a las autoridades averiguar las causas. Y así hay un sinnúmero de causas, que por ser la mayoría de ellos gente humilde, gente de pueblo, generalmente no se investigan hasta la profundidad, ni con la intensidad que se investigan aquellos otros. En ocasiones también la propia gente, la familia se cansa sí, por la burocracia, las tantas reenvíos en los casos, en los juicios, entonces... Se cansan y los casos no llegan a su final término, a que se haga justicia. Ojalá, y este eh, el caso reciente de Isaías y Noa Quesada, pues no quede en esa lista de los de olvidados, sino que quienes le hayan asesinado para quitarle su motocicleta, marca Tauro, Fénix 105, color negro, pues paguen con cárcel esta pena. Imaginas, Quitar la vida a un jovencito Raquel, en su pleno momento de vida. Un ¿no? jovencito 20 de 20 años. Ya laborando, ya llevando resultados a su familia, ya ayudando en su hogar, en su casa. Comenzando a vivir, como Comenzando decimos. Comenzando a vivir, a abrirse paso y morir en esta consecuencia. Así es. Juan María García, él es el presidente de la Cámara del Comercio acá en San Francisco de Macorís y también está preocupado por esta gran ola de atraco que está viviendo San Francisco. San Francisco es una muestra simple de lo que pasa en el país, país completo. Así es. Son... Muchos menos los delincuentes. Entonces somos más los que nos dedicamos a trabajar con dignidad, a echar hacia adelante nuestras eh, familias. O Entonces sea, vamos a enfrentarlo, vamos a exigirle al Estado, a nuestro gobierno, que cumpla con su función, que nos brinde la seguridad que necesitamos. Pagamos impuestos porque ahí sí somos buenos los ciudadanos. Hay un contacto. Ahí, ahí también en el parte noticioso, la maestra, otra maestra, tú sabes lo que es? víctima de un de un atraco la despojan de su pertenencia y, y la también. tumban y, y, ro y roto una, una pierna vamos a escuchar el contacto, buenos días buenos días Hello, buenos días, buenos, buenos días. días ¿quién nos habla? Eh, le habla el Pidia de aquí de la urbanización Brugar, bendiciones para bueno, buenos días Pidia muchas gracias oiganme, eh, déjenme decirle algo respeto la muerte de ese niño de Isaías no sé qué está pasando en nuestro país ¿A dónde vamos a llegar con tantos crímenes, y tanta delincuencia que hay? Este jovencito es un niño ejemplar trabajador. Y hace 20 años atrás, yo me senté en una silla y me puse... Digo, Dios mío, pero ¿cómo vamos nosotros a vivir? ¿Cómo nos espera la vida a nosotros para uno salir adelante? Me puse en una silla y me puse a escribir un tema de mi auditoría y son mis letras que habla de la delincuencia y parece que fue como que yo ese, ese hecho lo viví en ese hace 20 años sí decía Dios yo hice un tema, compuse un tema de mis le con mis letras y se titula la delincuencia y es Dios lo que mío. estamos viviendo hoy, ese niño era amigo de, de mi hijo que estudiaba en la escuela juntos ya terminando un bachillerato pero le vamos a hacer un llamado al jefe de la policía que ese caso no se quede impune. Y que Así si es. aquí no hay justicia para hacer justicia con los delincuentes, que no lo suelten al pueblo flanco macorizano, porque ya está bueno. El tema dice de la delincuencia, en mi pueblo pasan cosas que yo quisiera contar. Como está la delincuencia, solo piensan en matar. No nos sentimos seguros con la gente policial. Si uno lo lleva preso, no lo quieren arrestar. Uno aquí pisa las drogas y no la puede denunciar. Porque si usted la denuncia, dicen que eso es policial. Como está la delincuencia, tú te tienes que trancar. Si dejas la puerta abierta, ahí te llegan a atracar. Y ahí hablas hasta del Código Penal, de lo que se va está viviendo hoy y de lo que se hace. Nosotros esperamos, esperamos la justicia dominicana, que eso va delincuente que lo atrapen y que si no si ellos no pueden hacer justicia que no lo suelten al pueblo porque Ay, ya el, basta elpidia. de tantos crímenes de tanto delito y de tantas cosas y que uno no pueda decir vamos a contar cuando aquí la fuerza blanca estaba todo el mundo tenía un poco de temor y estaba piano pero ahora bueno. ya uno está que ya uno no encuentra de gracias, Hashema, gracias y de, por favor mándanos esas esa, esa notas que hiciste hace 20 años porque que la, la, en el breve que hiciste, describe como si fuera hoy. Sí. Bueno, así es. El tiene talento para Sentimos Pero, la indignación que ella tiene y así la estamos viviendo, lamentablemente, nosotros. Sí. Vamos a seguir es que la violencia el proceso cíclica y, y vamos, la vida continúa. Estamos esperanzados de que Dios ilumine la mente de quienes nos gobiernan. No se muevan, volvemos en breve.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. <risa> Agradecer a la persona que nos escribe el número que termina, 8399, nos da los buenos días, dice, lo que pasa con la policía es que no le quiten ese asunto del peaje, eh, las salidas no verán progreso, y si quieren ver... Si es verdad, salgan a investigarlo porque para que vean cómo lo verán. Dice el, el asunto del peaje de la policía. María Paulino. Tiene sentido tu palabra. María Paulino nos manda esta foto. Esta es en Alaska. Mi sobrina, muy orgullosa representando nuestro país. Enhorabuena. Ahí está él. Con su bandera, orgullosamente. Qué Al bien. Coronel Leonor, que está por allá pasando su frito, que nos agradable. mandó el día pasado una foto pero no ha vuelto a tener contacto, les mandamos un saludo fuerte. Así es, a todos y un calorcito porque sé que allá se pasa frío. <risa> a todos nuestros hermanos dominicanos. Y recuerdan que eran las dos y media de la mañana con el sol afuera. Sí, uh -huh. así Especial, es. un clima especial. Así es, gracias por representarnos de forma tan digna. Gracias a todos nuestros dominicanos, donde quiera que están la mayoría, 99.9. Hacen lo bueno, hacen lo propio, con dignidad. Trabajan para echar hacia adelante a su familia al país. Enhorabuena. Agradecer también ah. Permíteme ah. Al equipo, equipo para la creación Y fortalecimiento de bibliotecas Incorporado ECREFOBI. Ekefob, invita por medio de la presente te, eh, A la uh -huh. rueda de prensa Que efectuaremos para dar a conocer Las actividades de nuestro equipo Con motivo de celebrarse el 23 de abril El día del libro Y, y las bibliotecas El día 17 de abril a las 9 de la mañana, local eh, Crefobi, Salomé Ureña, esquina San Francisco, segundo nivel. Ahí está la invitación el próximo martes 17 de abril, mañana, ¿verdad? A las 9 de la mañana. Así es, pues ahora sí agradecer a Siana. Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10 gracias a Siana. Siana nos encuentra en la calle El Carmen, esquina Papi Olivia. y en el teléfono 809-588-2395. Encuentras todos los atuendos para andar bien puesta en cada ocasión en Siana. Y ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Para que usted desarrolle su empresa agrícola, su empresa hotelera, su empresa de restaurante, con higiene, sin malos olores, sin moscas, sin gusanos. Esas granjas avícolas que tanto hiede y esas granjas porcinas que le llevan ese hedor a toda la comunidad. Con los microorganismos eficaces, usted lo corrige todo. También en las plantas de tratamiento, en los hoteles, en las lagunas, en los campos de gol. Es especial para los hoteles. Llame a José Elias Vargas al teléfono 275-1120, y desarrollo su empresa responsable, amigable con el medio ambiente. Amigable con el medio ambiente y su salud, es los tratamientos y las técnicas que aplican en Ozon Nature. Ozon Nature es una clínica especialista en la terapia del dolor, en la ozonoterapia, quisionología aplicada y otras tantas eh, formas, de solucionar sus afecciones de salud. El doctor José Tejada, junto a un equipo de profesionales del área de la salud, les esperan en el módulo 29 del segundo nivel de la Plaza Caribe. Eso está en la avenida Antonio Humán Fernández, teléfono 809-294-6426. O son Nature, una forma natural de solucionar sus afecciones de salud. Así que gracias también a Nutri Beauty, centro de medicina estética y nutrición. Somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Skincare. Care. El teléfono en pantalla, 829. 97 producimos jabones totalmente orgánicos así como también cremas para el cuidado de tu piel evitar ese envejecimiento precoz y por supuesto para cuidar tu piel para que luzca una piel saludable por fuera pero también te sientas muy bien porque allá en Nutri Beauty Centro de Medicina Estética también te, eh, te realizamos todos los servicios de estética de belleza sin efectos secundarios en Nutri Beauty estamos en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver 809 24400 el número de nuestra oficina y en pantalla, el 829-497-9091 para mayor información sobre BioNature Organic Skincare. Y si quieres tener unos ojos bien cuidados y verte bien con una montura que te acomode a tu contorno facial, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio, los mejores lentes, las mejores monturas, profesionales excelentes. En óptica máxima visión usted va a encontrar el lente que está buscando. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, supermercado almánzar en La Juarana, les recuerda que ya no tiene que salir de La Juarana porque allí usted lo encuentra todo. Un supermercado por departamentos, carnicería, eh, delicateces, restaurante, heladería Todos los servicios allí usted también puede irlo a buscar Supermercado Almanza en la calle principal 34A Las Guaranas, aceptamos tarjeta Solidaridad Ahí vemos un licor repleto también Para que los negocios se suplan y usted también Supermercado Almanza bueno, en el WhatsApp nos escribe Orquídea desde el municipio de Salcedo, nos da los buenos días, dice bendiciones. Buenos días. Gracias Orquídea por escribirnos. nos hace falta. Dice ella que hace varios días he estado por expresarle esta situación, es muy preocupante. No lo hago de manera pública, pues pienso que sería alimentar la maldad de, en los delincuentes, que están muy al pendiente. Pero hay un grupo de personas dentro de ellas, dice eh, que están haciendo un posgrado en la universidad y da tristeza de arropa ropa, miedo y desconsuelo a ver, a ver ya que en Santo Domingo se ven ocasiones alma transitar y por ahí blanco perfecto para el delincuente la policía debería al menos dar una vuelta en horario de 4 a 5.39 de la tarde esto es en Santo Domingo por la falta de comercio eh, a ver, a ver quedamos a la merced de los delincuentes muchas gracias ahí Gracias a usted, es la forma de cómo ella expresa de que la delincuencia no escapa a ningún escenario. Gracia, Avenida Cabonabo, nos da los buenos días, nos manda esta foto. Quiere que le feliciten al padre de sus nietos, Juan Carlos Marte, que está de fiesta de cumpleaños. Así que para Juan Carlos, bendiciones, felicidades. Gracias por estar en su interno. Bueno, Llegamos al momento, Francis, del tema central de hoy, que nos lo va a brindar nuestra querida Raquel Ortega. Raquel. Bueno, muchísimas gracias, Fulvio Francis, gracias, amables televidentes, por continuar con nosotros. Bueno, a hacer algunos comentarios, algunos, eh, puntualizar en algunos temas que eh, están pendientes y sobre todo hay uno eh, producido en la... Provincia Hermanas Mirabal, la tierra de las heroínas, la tierra de las mariposas, ciudad hermosa con unos murales artísticos eh, que nos han regalado a nuestra historia cultural, sobre todo unos elementos fundamentales para recordar y para imitar. De hecho así lo está haciendo ya, imitado en muchísimas provincias del país. Esfuerzo encaminado desde un plan provincial de desarrollo que se ejecuta en la provincia, una provincia que tiene muchísimas necesidades todavía, pese a que en todos los gobiernos ha tenido funcionarios y ministros de alta categoría, y hemos tenido hasta un vicepresidente, y, y tenemos también, y hemos tenido hasta un vicepresidente de la república, un señor muy activo, Jaime David Fernández Mirabal, y que hace trabajar a todo un equipo de hombres y mujeres a su lado, que echan hacia adelante sobre todo ese aspecto artístico, cultural, el desarrollo en ese ámbito. Pues hace unos días fue inaugurada dentro de ese esfuerzo por realizar y presentarle a la sociedad algunas opciones para que la calidad de vida de las mujeres sean mejores, para que el tema de la violencia hacia las mujeres se vaya disminuyendo en nuestro país, por los tantos feminicidios que vivimos a diarios. Pues fue inaugurado en la presencia de Janalai Rodríguez, el Procurador Fiscal de la República, la, y en presencia de la Ministra de la Mujer, que es oriunda de Salcedo también, Janet Camilo, la ca, una casa de la acogida, una casa temporal de acogida para estas mujeres. Vamos a ver este videito bastante corto para luego hacer unos, hacer algunas acotaciones, vamos a verlo. Tengo que agradecer a nuestros hermanos de la comunicación, vamos a escucharlo, es bastante corto. Venimos aquí para sentir la alegría de celebrar que podemos. La Casa de la Mujer lleva el nombre de Teresa Gómez Estrella, en honor a una mujer solidaria, firme y comprometida en su espacio como mujer. Esta iniciativa de la Casa de la Mujer Teresa Gómez Estrella es una muestra de poder creativo de nuestra provincia Hermanas Mirabal, cuyo reto es que sea un impulso de políticas públicas, nacionales y locales para superar toda forma de pobreza, violencia y exclusión. Sigamos impulsando una cultura de paz. Sigamos trabajando en favor de los derechos de las mujeres y por la equidad e igualdad de oportunidades. Vamos a fortalecer la unidad en la diversidad. Es un espacio para rehacer sueños e impulsar potencialidades escondidas por el miedo, por la sumisión y la exclusión. Hoy venimos aquí para sentir la alegría de celebrar que podemos. Este sueño lo hemos construido nosotras con el apoyo solidario de instituciones públicas y privadas, las instituciones locales, organizaciones sociales y personas comprometidas con el desarrollo de la mujer. Eh, la verdad es que para nuestra familia es un gran honor el hecho de que se haya pensado en nuestra madre para... Eh, que su nombre quede registrado eh, dentro de lo que es un proyecto de tanta significación eh, social y humana en nuestro país. Y sobre todo, si tenemos presente que nuestra provincia ha sido una provincia emblemática, para la promoción, precisamente, de la no violencia contra la mujer. Yo he dicho que no podemos seguir judicializando el tema de la violencia, porque cuando llegan a la justicia, seguimos contándola, hay que prevenir para que no lleguen a la justicia. O sea, no podemos pensar que fortalecer el sistema de justicia, o sea, tener buenos eh, fiscales para que construyan expedientes... Y tener buenos jueces para que dicten sentencia y tener buenas leyes nos va a evitar la violencia. Tenemos que evitar que lleguen al sistema de justicia y tenemos que evitar inclusive que lleguen al sistema de salud pública. Y hablando de planes, qué bueno que estamos aquí hoy poniendo un grano de arena en lo que definitivamente es algo trascendental para la provincia de ustedes. El tema de violencia de género es un tema que a todos nos preocupa mucho. Y nos preocupa sobre todo porque estamos en República Dominicana, que es un país de gente buena, en un país donde no debería suceder la violencia de género. Pero sucede. Y como sucede, estamos aquí para trabajar y tratar de revertir eso. La unión público-privada definitivamente trae logros muy positivos. Escuchaba a la ministra y pensaba que me había quitado una cita respecto a don Jaime, como lo dije precisamente en, en un evento hace apenas dos meses, y decía que todo el mundo merece, o cada provincia merece, tener un don Jaime. Gente que se ocupe, señores, de dar el seguimiento y de integrar a los distintos actores de una sociedad. Deberíamos hacerlo solos, por naturaleza, pero a veces se necesita ese empujón, para que nos pongamos de acuerdo cualquier diferencia que pueda tener una u otro quede de lado y eso que están ustedes viviendo acá en esta provincia de esa integración, de esa armonía es lo que le está permitiendo a esta provincia tener tantos indicadores positivos que si tomamos cada uno de los renglones incluso de la delincuencia vemos que esta provincia tiene de los lugares más bajos no solamente por la gente buena que tiene, porque hay un pacto entre la sociedad civil y el funcionario o servidor. Porque está supervisado, porque hay un seguimiento. Porque el funcionario se va y vuelve. Sin embargo, la sociedad civil, ustedes, los ciudadanos, se quedan donde están. Y si no hay un debido seguimiento, pues entonces de nuevo comienzan a veces de deseo. Bueno, ahí estuvimos viendo un video producido por Rafael eh, Abreu, comunicador de allá de la provincia de Hermanas Mirabal. Gracias hermano por enviarnos, esto ocurrió hace apenas un par de semanas. En nuestra provincia, Hermanas Mirabal, una casa de la mujer, que funciona como casa de acogida de paso de momento, donde podrán realizarse actividades formativas para fortalecer sobre todo la conciencia crítica de la mujer, el conocimiento de sus derechos y el reclamo de estos mismos, y sobre todo para buscar algún tipo de nivel de alterna alternativa en conjunto, la sociedad civil organizada, pero también de la mano con las instituciones pública como el Ministerio de la Mujer, a través de los esfuerzos, a través de la política pública que deben realizarse, llevarse a cabo y sobre todo la aplicación correcta de la ley 2497 que trabaja la temática de violencia de intrafamiliar, no importa si la violencia es hacia la mujer o hacia el hombre, a quien sea, pero lamentablemente República Dominicana como en otros tantos países, la violencia que más recibe en ese aspecto es la mujer, por esto las vemos como nos las están matando a diario en todo el país, feminicidios nos arropan, y es una preocupación Mundial este tema y nuestros presidentes se han quedado cortos en aplicar políticas efectivas. Este esfuerzo viene de instituciones privadas de la provincia Hermana Mirabal con apoyo de instituciones públicas a través de esfuerzo de, al, de apoyo del, a través del Ministerio de la Mujer. Es parte de todo un plan de acción de desarrollo provincial que ha llevado de la mano y ha encaminado el doctor Jaime David a través de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, a través del Centro Jurídico, a través de todos estos esfuerzos encaminados justamente para que el ser humano viva con calidad de vida, con dignidad. Ojalá y no solo se quede ahí en una estructura, sabemos que son muchos, los esfuerzos que se han hecho en materia de formación, porque el tema hay que trabajarlo en todos los espacios educativos, desde la casa, la escuela, las organizaciones, la ONG, todas, eh, trabajarla para respetarnos nosotros primero como ser humano y exigir luego el respeto como tal, tratar de vivir en convivencia pacífica y si no nos entendemos pues entonces buscar otras opciones, nunca la violencia será la solución de nuestros problemas, nos cegamos, actuamos como peores que animales y entonces luego le arrancamos la vida a quien en algún momento luego dijimos que queríamos y no nos importa si nos llevamos de paro hasta nuestros propios hijos, es lo que estamos viendo en el escenario hoy día. Y esto es un esfuerzo aplaudible, toda vez de que se fortalezca y que el Estado entienda que debe asumirlo como política pública, Los, las casas para fortalecimiento, para formación de la mujer y para dar ese apoyo y ese respaldo de momento, ¿no?, a las mujeres que estén recibiendo algún nivel, algún tipo de violencia. Enhorabuena. En otro orden, y me quedo también en la provincia hermana Mirabal, quiero presentar, mientras voy haciendo un comentario, estas imágenes, las fotos que están en el WhatsApp, por favor, mi querido Jorge Luis, del equipo, el Team Quisqueya o Dominicano, que participó, que llegó hasta la NASA, a presentar un esfuerzo que había, habían realizado. Y quiero compartir algunos trozos de este mensaje que nos envía el director del Centro del de liceo científico de Hermanas Mirabal, Roberto Codazzi, donde él nos dice que hay historias que hay que comenzar a contar desde el final. ¿Qué le pasó a este grupo de muchachos que vemos ahí? Alrededor de seis dominicanos con su profesor. Eh, ellos fueron a participar a una aventura en la NASA, a presentar un proyecto que concluyó siendo al revés, presentado ellos sumándose al equipo puertorriqueño. porque porque bajo toda, como nos cuenta Roberto, toda la burocracia de aduana, al final no pudieron presentar un instrumento que ellos crearon, parecido a una, las siguientes imágenes para que vean, parecido a una bicicleta totalmente rara, esto que ellos inventaron, esto con todo el ingenio, ilusiones, que quisieron llevar hacia la NASA para participar. Fueron electos por la novedad, por el, la inventiva, por no haberse construido esto y al final participaron en los equipos de Bolivia, Puerto Rico, México, Washington, con Erico para crear estos nuevos vínculos, fueron apoyados, y qué bueno, y quiero destacar esa solidaridad del equipo de puertorriqueño, que sin embargo ellos no pudieron presentar su invento, por lo, por toda la burocracia de la aduana, al final no pudieron presentarla, si sí llegaron, sí llegaron a tiempo ellos y estuvieron allá en él con la actividad, pero no pudieron presentar su inventiva, sin embargo, el equipo, insisto, sol, la solidaridad que mostraron el equipo puertorriqueño que sí pudieron llevar su invento entonces ellos se sumaron a ellos y fueron aplaudidos y fueron y participaron eh, demostrando las habilidades aprendidas en ese equipo ahí está en la, en la foto la profesora Yadira Pichardo el director Roberto Codazzi y el Robert de la Universidad Macao de Puerto Rico el Robert, así le llaman a ese invento que ellos fueron a presentar a la NASA a Nakuma Explorer y Robert Shange eh, al final lo dieron a conocer todos los jueces y otros equipos que le acompañaron con aplausos y gritos en el recorrido de los estudiantes del liceo científico acompañado de los dominicanos. Señores, increíble. Ni siquiera porque fueron reconocidos in ellos invitados a presentar su inventiva. Entonces, la burocracia que hay en este país a través de la aduana... Le tronchó el éxito total que pudieron ah, haber obtenido. Yo pensé que había sido no para pudieron. entrar a Estados Unidos. No, ellos entraron perfectamente. El invento fue el que no pudo pasar. Porque la aduana lo, lo retuvo por todo el protocolo de rigor. Pero la aduana de aquí. Sí, una locura. No una, le promueve. No una le, locura. No, no. Hubiese sido un saco de droga Totalmente. y pasa inmediatamente. Dios mío, pasa. No sí, traje. eso es lo que da indignación. eso. Hubiese sido un saco de droga y pasa de una vez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no atender a las la inventivas, Raquel, y lo que es la investigación? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Mundo. Investigar mucho, poner a investigar mucho a todos los colegios, que sean todos politécnicos, que se investigue, a ver si salimos de este lodazal que estamos metidos entonces, y entonces hacen su, sobre todo, hace, hace su invento y no lo pueden pasar sobre todo el esfuerzo de estos muchachos cinco no, más no. el profesor es, de querer brindar la mejor imagen de República Dominicana fuera de aquí de la capacidad inventiva sobre todo y la preparación ahí estamos viendo ya la imagen final ahí está el director de eso Liceo da casi un ataque el corazón la gorra atrás Sí, yo me imagino que imaginas, causó algún tipo de, imaginas, de, de, de depresión y con razón, quizás muchos hasta esfuerzo, lloraron. Raquel. Así es. Ellos estuvieron aquí significa? en este programa, han estado muchas veces, diferentes comisiones del liceo científico, porque han hecho esfuerzos innumerables, sobre todo en las no, ¿por porque están trabajando no, para ellos. No, no, ello, es, que, es que es un cohete radioactivo, lleno de bomba atómica y no lo pueden pasar. Sería, ¿verdad? Una locura. Pero son de las cosas que se ven en este país. Sin embargo, reitero, agradecer la solidaridad de nuestros hermanos puertorriqueños que no escatimaron esfuerzo en decirle de una vez, no, vengan, súmanse a nuestro equipo. Y participaron con la inventiva de ellos. Entonces participaron en conjunto con los nuestros, los dominicanos del Liceo Científico. En otro orden, señores, cambiando radicalmente de tema, eh, ha llamado mucha la atención y con razón, la situación de Siria, no somos expertos en esa materia, pero quiero compartir algunas razones de por qué hoy día está en guerra, está recibiendo y muriendo tanta gente, niños, inocentes, en esa, en esa situación. ¿Cuáles son algunas de las razones de ese llamado? Que muchos expertos han dicho que el, el que ha fracasado, en esa en, en ese bombardeo ha sido el propio Estados Unidos aliado al medio UK y Francia que lanzaron el pasado viernes 13 de abril 103 Misiles contra Siria. De estos, 71 fueron derribados. Algunos de estos llegaron a otras instalaciones, laboratorios. Solo 32 Siria. lograron Entonces, impactar. miren algunas de las razones que cuentan algunos expertos. Uno, los misiles fueron interceptados por cohetes, o cohetes del S-125 y S-200, muy atrasado en comparación con los modelos S-300, que ahora Rusia contempla suplir a Siria y los S-400 que ya tiene Irán y que solo son estos son más modernos. Otra razón, el general Rudowski informó que los misiles americanos no penetraron en áreas rusas y que tampoco en defensa antiaéreas rusas que habían sido activadas. Otro elemento que quiero dar a conocer de estas de Bueno, son, son estas, ataques de precisión. Sí, sí, sí. Algunas razones que la, por la eh, sobre todo fundamentada en la en el petróleo que. Que tiene esta zona de eh, Rusia. Aquí está, sí, aquí sí. quiero compartir. Siria, Siria tiene eh, su propio Siria. petróleo, su propia empresa, empresa de petróleo. Sí, por ejemplo, la importancia de la geopolítica mundial de Siria, en Siria no existe banco central, en Siria ha prohibido los alimentos transgenéticos y el, cul el cultivo e importación de los mismos. En Siria es el único país árabe que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Banco Mundial, ni con nadie. La familia Al-Assad al pertenece a la tolerante orientación al AID del Islam. En las, las mujeres en Siria tienen los mismos derechos que los hombres al estudio, a la salud, a la educación. Otra razón importante que hay que conocer de Siria es que las mujeres no tienen la obligación de llevar el burka, la charia, la ley islámica, es inconstitucional. En Siria es el único país árabe con una constitución laica y no tolera los movimientos extremistas islám islámicos. En Siria cualquier persona, eso significa que puede tener la religión que quiera con toda la libertad Alrededor del 10% de la población de Siria pertenece a alguna de las muchas ramas cristianas presentes desde siempre en la vida política social En otros países árabes la población cristiana llega al, al menos a un 1% debido al hostigamiento sufrido Pero Siria es el único país del Mediterráneo que sigue siendo propietario de su empresa petrolera ...que no le ha querido privatizar. Siria tiene una apertura hacia la sociedad, la cultura occidental... ...como ningún otro país árabe. Y a lo largo de la historia, cinco papas fueron de origen sirio. La tolerancia religiosa es la única en la zona. Ante la conspiración mundial, Siria es el único país pacífico... ...en la zona sin guerras ni conflictos internos. Otra razón es que el único país que ha admitido refugiados iraquíes... ...sin ninguna discriminación social, política o religiosa... Bachar al-Assad tiene la, una aprobación extremadamente popular. ¿Y sabías que Siria posee una reserva de petróleo de 2.500 millones de barriles, cuya explotación está reservada eh, a las empresas estatales? Además, Siria se opone al sionismo y al criminal apartheid israelí. La población está bien informada y discute con frecuencia el establecimiento del nuevo orden mundial. Y como última razón, Siria es el último obstáculo que impide la esclavitud de la humanidad y la creación del Estado Talmúndico Gran Israel. Entonces, hay que comprender por qué Estados Unidos tiene tanto interés en Siria. No todo es verdad de lo que tú hablaste ahí. Hay muchas verdades ahí también. Pero lo cierto es, Raquel, que ellos necesitan ese espacio terrestre para pasar por ahí un gasoducto de petróleo que viene desde los pozos eh, de petróleo que hay en el Medio Oriente y así disminuir el costo que significa cruzar el canal de Suez y transportar por allá atrás. Por aquí se puede abaratar bastante. Son intereses de las potencias mundiales que están haciendo de Siria ese ese, ese campo de muerte ya Rusia tiene ahí una base militar, Estados Unidos quiere su pedazo, Francia quiere su pedazo porque antes era de Francia de Inglaterra, en fin eh, y mientras tanto esas potencias se disputan la riqueza de Siria sobre y su todo territorio del, su petróleo quieren, pero, pero lo que acabo de leer no lo hice yo, lo hicieron no, yo los sé, expertos yo sé, sí. que bueno sí, que vienen de la contradicción, que vienen puede. de la otra eh, rama. Pero es importante entrar en el debate de la realidad que está pasando en Siria. Mientras tanto, más de 5 millones de niños están padeciendo y miles han muerto por causa de esta guerra injusta. Así es. son No solo injustas, sino que se utiliza la mentira para llegar a conquistar sus verdades, sus razones. Sobre todo la mentira porque se han inventado armas químicas que se han lanzado siendo falsas, demostradas siendo falsas. Entonces sí no, el juego tiene que ser bueno y las reglas tienen que ser claras. Bueno, me parece así. Bien. Gracias. Nos vamos ahora a una brevísima pausa, retornamos. Gracias, Raquel.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 Cooperativa Vega Real, grande y confiable, la marca de las cooperativas. Bueno, gracias por permanecer con nosotros, teníamos un programa eh, excepcional, que, al, que, interno, eh. ciertamente. Miren, yo quiero, eh, me llega la información que la Cámara de Comercio y Producción de, San, de la provincia de Duarte invita o nos invita a la magistral conferencia que dictará el afamado y, y verdaderamente próspero empresario José Luis Corripio Estrada Pepín el próximo 27 de abril, en los salones del Club El Mayorista, y se titula Motivación y Superación Personal. Creo que es una buena oportunidad, no solamente para comerciantes o para empresarios, sino para el público en general, porque ciertamente requiere el ciudadano y todos nosotros de actores de experiencias vividas, y demostrada y cumplida como es lo de Pepín, que ha sido un hombre de éxito y una familia de éxito. Su empresa eh, alrededor, eh, emplea alrededor de 12.000 a 13.000 personas a nivel nacional. Es un gran emporio. Pues entonces ahí está la invitación por la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, eh, motivación y superación personal. José Luis. Corripio Estrada, Pepín, estará con nosotros el, 20, el viernes 27 de abril del año 2018 en el Club Mayorista a las 7 de la noche. Ya saben, y se requiere de que si desea asistir, confirmar. <ríe> Miren, por otro orden, agradecer la edición, la primera edición de abril del periódico El Jaya y que en portada vemos rechazan informes sobre la muerte de Vladimir y de igual manera está la reseña de Altice y la ucne haciendo un acuerdo y hay algo, aparte y además la inauguración del 56 equipo, la versión 20 del torneo softball empresarial pero aquí en la revista Caras presentó su edición especial o colección de lujo o de dorada con la presencia de personalidades, estuvo, y veo aquí en la portada, entre otras, a Magnolia Concepción, la voleibolista declarada la atleta del, del siglo, y que también acompaña a Robián Ibarcácel. En la portada también vemos a Víctor Atala, un oriundo de San Francisco de Macorís, médico exitoso, cardiólogo nuclear. Y... Nuestro presidente de la empresa televisora Telenor, Julio Vargas y esposa, fueron las personalidades que esta revista, de la mano de Degni Hernández, a quien aprovecho para darle un fuerte abrazo y un aplauso, por tan bien dirigida y llevada su eh, empresa, y en esta ocasión modeló una madurez y sobre todo una empresa que trabaja con el área de la publicidad y la información, pero sobre todo resaltando los valores de estas cinco figuras de este pueblo y cada una con sus experiencias plasmadas en una revista de colección, como ella le llama, de revista CAR. Enhorabuena a Dekni Hernández, gracias por este aporte y felicitarla por su trayectoria y sobre todo por este evento que realizara el pasado viernes 13, junto a toda, la, a toda su familia, pero sobre todo a toda la familia empresarial y los reconocidos en esta revista. Felicidades, así es, nos sumamos a ellos, a Denis y a todo su equipo por presentarnos la cara ...del de desarrollo de nuestra provincia y del país. Y del Así país. Ahora, Decía que quería hacer un aporte, puesto que hemos tenido en las últimas semanas y dentro de mis temas lo traté. Y sobre todo cuando se trata de la decisión que tomara la, el Consejo del Poder Judicial frente al caso de las denunciadas juezas que finalmente no solo fueron descargadas de todo tipo de, de, de las pruebas que supuestamente sustentaban la denuncia por los abogados, que salieron perdidosos, como dice un amigo mío, en su proceso en contra de, del chacal, por no encontrarse... Eh, ninguna prueba, el Consejo del Poder Judicial la descarga, pero a una la destituye, como si fuera por tormento social o por tormento no sé de quién. El periódico Hoy, recientemente, y yo lo he mandado al, al, al WhatsApp a ver si puede abrir lo que publicó el periódico Hoy, en razón de que en una primera publicación, el mismo periódico, había eh, publicado en su portada, no se ve muy bien, pero fue de fecha 10, lo que dice aquí. Miren cómo llega a promoverse la distorsión y la ese es el que yo quiero, voy a comentar ahí. Previo, voy a, quiero presentar el de mi celular, que lo estoy presentando aquí producto, eh, al máster, jueza destituida habrían recibido dinero de narco, señores, eso, eso es grave. señores, no bien han logrado destituirla, pero también han seguido pagando para que se publiquen este, estas aberraciones que solamente pierde la justicia y empieza a tener un poco de, de falta de credibilidad mayor por esa decisión, Vamos entonces a lo que yo mando al, al máster. El mismo periódico se vio obligado a publicar entonces... Dos milloncitos. Eso. Que fue falso que recibieran tal soborno y que no se encontró en ningún caso relación con el hecho, ya que ni es su cuenta, ni fue ella, ni ella, al momento que aparece ese depósito en la cuenta de su hija, que trabaja para un empresario que fue a dar la cara el día de la de la de la audiencia disciplinaria y como prueba fueron y fue destruida porque él de, dio los detalles de, de quién lo recibió, para qué se usó y cómo lo usó. Nunca antes se había visto una de, un desglose y una destrucción de una prueba malsana, solamente porque ningún estamento se ha querido enfrentar a sí mismo. Entonces, era imposible relacionar que meses antes de que estas juezas fueran designadas en razón de que los jueces que tenían el caso fueron recusados y la misma justicia debió de organizar otro tribunal, porque cuando se recusan jueces lo tienen con, lo de, designa, si lo acogen lo designan nuevos jueces ¿cómo iban a pensar estas jueces seis meses antes que iban a ser designadas ahí o que esta gente iba a producir una una recusación? ¡imposible! entonces la maldad y el odio y las patrañas políticas están ligadas también a esto pero qué bien Reconocer es de valiente y el periódico hoy dice, el documento es una comunicación del superintendente, perdón, aquí ven, que fueron destituidas, fue presentado por el ministerio público entre los documentos con fines probatorios de las alegadas faltas graves atribuidas a las distint, a destituidas juezas. Josefina Noimidia Martes y Antonia Rosario Ventura, estas dos fueron estas últimas fueron suspendidas. Y dice, el Consejo del Poder Judicial rechaza esas alegadas pruebas contra Olivares Bonifacio, que fue la destituida, fue, des fue desestimada por el Consejo en el juicio disciplinario, seguido en su contra. Pero por error, óigame lo que dice el, el, el periódico, porque en eso no fueron responsables, porque sabe que esa información se la llevaron para que la publicaran. Pero dicen y se cuidan, pero por error, involuntario, en la información calzada, con la firma de esta reportera, y publicada en edición de hoy, del 10 de abril, en curso, no se hizo constar. Es decir, pero el daño moral a que se ha pretendido llegar, a pesar, sabemos que tienen todo el mecanismo para revertir eso, porque después que usted no encuentra culpabilidad, pero le pone una sanción drástica de, de destitución, están diciendo lo mismo, una contradicción. Y lo peor es que la justicia hoy en San Francisco de Macorís a partir de hoy, está atada. ¿Atada por qué? Porque si la decisión de un juez conlleva a que los abogados, en vez de continuar el trayecto de las vías recursivas, es decir, de los recursos que tienen en contra de esa decisión, para que otro juez lo vea, se van a chismear o a denunciar por alegremente al Consejo, y el Consejo en consulta o en forma dele, deliberada produce decisiones como esta, cuando todo el mundo sabía en principio, porque hasta ellos mismos promovieron que lo que venía era una sanción simple para las tres, no destitución para ninguna, y en cambio destituyen a la Presidenta. Se le están cayendo sus propios argumentos y armas, porque hasta en el periódico que ha, que ha recibido información malintencionada, que publicó previamente lo que yo presenté, para que hoy tenga que retractarse y publicar lo correcto, da pena. Ese era mi comentario. Bueno, en otro orden de hoy a mañana, hoy lunes o martes, llegará al país Argenis, que es el principal acusado en el caso de bueno. la muerte del abogado y catedrático Junior Ramírez. El abogado de de Argeni, Carlos Valcácer, ha dicho que él firmó su extradición. Él fue capturado en un taller de mecánica en el Bronx por el Servicio de Migración de los Estados Unidos, porque desde octubre 11 que ocurrió el hecho había sido dictada una orden de, dije que de, no aprehensión, en Holanda. Eh, de aprehensión, una orden por el. Inter yo Interpol. lo que no quiero Hay creer. Hay varias personas que están detenidas. Yo lo que no quiero creer Raquel, <coughs> que haya aparecido, porque ya tienen el asunto arreglado. Ojalá y no sea Tienen un la trama ya elaborada de esta él novela. Él tendrá que hablar y dar toda la información pues tengo, que hace falta. ojalá o sea, se le ha acusado desde el principio de autor intelectual. Y fíjense, no solo él, eh, ya les reitero, a, eh, vendría de hoy a mañana al país. Pero al señor para enfrentar. Es el que está como autor intelectual. Y él. Y él es como el material, el material. Ok, el material, sí, exacto. Sí. Pero está su esposa involucrada en el caso porque está detenida. Tiene, tiene llamada Heidi Carolina, Pinto, Heidi, Manuel Rivas, ex director de la OMSA, el señor José Mercado Grande, blanco, conocido como el Grande, Julio, y Faustino Rosario él era el financiero de la onza, también están acusados en este caso Lucas Tobía Ortega Duarte, tío de Argenis, Víctor Elizander Ravelo Campos, el Herrero José Luis Abreu Fabián, conocido como DJ y el taxista Que no me vengan con DJ, y ni pues con taxista, por ni con Herrero Muchos nombres, que no, es nombre. que que no me vengan <coughs> con eso Busquen en el periódico el Listín Diario de Hoy que detalla lo que la Cámara de Cuenta encontró en esa administración de, del señor Rivas. Muchas irregularidades. De 2012 Ma al 2017. Es decir, un escándalo mayúsculo. Que no vengan a tratar de llevar a Manuel Rivas al proceso eh, del administrativo. Mañana ese voy a tratar, tratar que ese Que hay tema. ahí de 2 mil millones de pesos. Mañana voy a tratar Era lo que ese Junior tema. se refería. Mm. De que ahora van a inventar una supuesta comisión y tiene calidad cualquier comisión que se forme después que el órgano uh -huh. constitucionalmente ya establecido después del para... informe con ese Dios. no hay nada, pueblo no se lo dejen se supone poner la, eso. la cámara de cuentas que ha sido tan criticada por esa el, el dinero que se han subido a sus salarios han rendido informes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 Bueno, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana, y ese Y ese tema de, de Argenis es un tema que tenemos que debatirlo a sí, fondo. Porque okay, ya y va, y se hay quienes han hablando. dicho. Vamos a llevarlo porque ahora es el momento indicado para sí, que aparezca. Eh, supuestamente Argenis hay informaciones Contreras. que andan rondando que ya la trama está bien elaborada en todo lo que sacar al señor Rivas es el dirigente principal y es el, in, el, el, el dueño de la orquesta. que inculpar a taxistas a, a herreros a pintores mm. a gente que no tienen absolutamente nada que ver que no fue donde se encontraron los blogs y las cadenas que coinciden con aquellas que tenía sí. eh, el abogado junior ese tema va a traer mucho que hablar y a la población que le dé seguimiento. Y mucho que tapar también otros, porque sí. como que ponemos un tema sobre la mesa para tapar un a otros, tema que, tapa se a otros hablar, que se dejen de hablar, que se dejen de hablar, porque se maneja y se manipula la opinión pública al antojo, y eso lo saben hacer todos Mira, los gobiernos. Raquel, a, no a inicio de programa nos tocó, a mí me tocó eh, aperturar, que normalmente lo hace Fulvio, y anuncié ...que estaría con nosotros el diputado al Congreso, Juan Comprés. Nos apuntan, ya ustedes se han dado cuenta... ...que no hemos tenido hoy la, el espacio del café caliente. Lo hemos compartido aquí entre, entre nosotros y la mesa. Eh, por razones ajenas, a su voluntad, no pudo asistir. Esperamos que ya próximamente nos confirme su visita... ...que hay muchos temas que, que tratar con un diputado que ya llega a la ley de partido por allá. Bueno, bueno, así es. Ojalá Pedimos y luego... Excusa. y Luego esté con nosotros acá. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo por hoy. Agradecerles a todos los que nos han escrito por el WhatsApp, que están en sintonía con nosotros, que son muchos, cada vez más. Gracias a todos por vernos y los que nos ven a través de la magia de la Internet en www.telenor.com.de Un abrazo grande, nos encontramos mañana, si nos quiere